¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de Referentes. Como siempre, es un gusto y un privilegio llegar hasta sus hogares a las 22 horas. Todos los domingos por la señal internacional de Avia Yala Televisión. Le hacemos recuerdo, nos puede acompañar en esta transmisión a través de nuestra página oficial en Facebook. Estamos en Avia Yala Televisión en vivo y por supuesto nuestra página web que usted puede entrar, darle clic a la pestañita de En Vivo, que es aviayala.tv.gov y acompañarnos, comentar también lo que vamos a tratar en esta edición y compartir también algunas sugerencias que ustedes tengan en torno a nuestro próximo invitado. Quiero agradecer, por supuesto, iniciando esta edición de Referentes,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 Hoy en Referentes tenemos un personaje que a través de su mirada nos lleva a conocer un mundo diferente. Un hombre que lleva en la sangre la cinematografía y que desde muy pequeño fue parte de La Luz, Cámara y Acción. Con nosotros. Guillermo Ruiz Arellano, nacido el 5 de septiembre de 1952 en La Paz. Profesión cineasta, videasta y fotógrafo Bienvenido, ya lo conocen a nuestro invitado y está con nosotros ¿Cómo le va? Guillermo, qué gusto tenerlo en el programa Muchas gracias, igualmente Bueno, bueno me vamos me a presentar a la audiencia un poco de lo que ha sido su vida, su trayectoria Y comenzamos ya con esta entrevista, ¿le parece? Muy bien Muy bien, adelante entonces con la biografía de Guillermo Ruiz Arellano Guillermo Ruiz Arellano nació el 5 de septiembre de 1952 en La Paz, Bolivia. Es un cineasta, videasta y fotógrafo reconocido, hijo del famoso cineasta Jorge Ruiz. Inició desde muy joven en el mundo del cine en 1972 como asistente de cámaras, edición y laboratorio en 16 milímetros en la empresa Cuesta Ordóñez Producciones en Ecuador ha producido cerca de 150 documentales en 16 y 35 milímetros, además de participar en la realización de 10 largometrajes como Ser el secreto de los Andes, que trabajó con su padre Jorge Ruiz, o Pachamama, donde colaboró con el director japonés Toshifumi Mitsushita. Cuenta con seis premios individuales. Entre los más destacados está el primer premio Cóndor de Plata, ganado en La Paz en 1984, y el premio Silver Apple Award, otorgado en 1996, California, Estados Unidos. Y por supuesto ya conocen a nuestro invitado, referente de este domingo y sin duda referente en el séptimo arte de nuestro país. Bienvenido nuevamente, gracias por acompañarnos y... A ver, coméntenos cómo ha sido, usted nació en un país que se encontraba en plena revolución, que era Bolivia, y por supuesto la infancia, me imagino, del año 1952 en adelante, ha sido también parte de la experiencia que usted tiene. Sí, claro, mi, mi papá trabajaba en, en, en esas, esas épocas en Bolivia Films, que era la primera empresa eh, productora de cine que, que... de la época del cine sonoro, ¿no? Yeah. Entonces, en esa época conoció a, a un cineasta que se llamaba Castillo, de la época del cine mudo, porque mi ah, papá yeah. estudió agronomía, y en la escuela de agronomía en la Argentina, eh, él, eh, él eh, filmaba con un amigo en 8 milímetros, y ahí fue que se introdujo al cine, volvió a Bolivia y nada de agricultura, sino más bien el cine. Claro. no ¿Y usted qué recuerda de su infancia? Eh, ¿Comenzó usted a ver el tema de, de, de lo que veía el papá grabando? Igual usted bueno, eh, le llamó la atención este tipo de cámaras de grabar en, forma, en 8 milímetros. de forma chistosa yo podría decir que cuando nací, primero vi un lente, y después a mi papá, entonces el cine me entró ese instante, ah, bien. y claro, durante mi eh, niñez, mi papá eh, siempre trabajaba en el, la sala de la casa, con la moviola, que era la máquina de, de compaginar, de editar películas, claro. Y yo veía las cámaras, las moviolas, los rollos, ahí todo, desde un chiquito. Y un poco ayudaba y ahí fue que me, me introdujo. Después, cuando salí bachiller, porque mi papá me llevaba en vacaciones a todas las filmaciones. Durante mi niñez, cuando estaba, se podía, me llevaba para que ayude y, y pueda aprovechar el viaje, ¿no? Claro y salí bachiller y no se me ocurrió que exista otra cosa en la sí, vida del cine claro. no? se, y aparecí trabajando de su asistente ah ya lo llevaba entonces ya a trabajar a nivel más profesional <risa> en, todas las, sí. en todas las producciones que tenía su papá para los que no conocen, Jorge Ruiz, un gran cineasta boliviano es el papá de nuestro invitado y para nosotros es un honor tenerlo acá para conocer un poquito más, usted me hablaba de la moviola para la gente, para nuestra audiencia que a veces no conoce, sí. era como las islas de edición que ahora tenemos, ¿no? Exacto, que sí. se cortaban los negativos, pero literal, era sí. una edición lineal. Sí, mi papá le llamaba la máquina de coser, <risa> porque tenía forma de una maquinita claro. de coser con su visor, entonces, y con pedales, ¿no? Claro, no, era, ¿no? Después ya aparecieron más modernas. Ahí tenemos igual lo que eran todos los... Sí. ...equipos y las indumentarias que se tenían en el cine de aquella época... De, ...estamos hablando del 52 en adelante ¿verdad? Exactamente, bueno mucho antes... Esa, esa, ...ese es un proyector mucho más antiguo todavía. Claro. Bueno. Y a ver, ¿siente que ha estado bajo la sombra de su padre? ¿O, ¿O más bien ha sido la luz y la guía para continuar con este camino del arte? Mi papá ha sido mi, mi único maestro... He tenido profesores, pero mi maestro ha sido mi papá. Entonces, eh, con pap el papá te enseña no solo la tecnología, sino también disciplina en el trabajo. A un director, a cualquiera discutes, pero a tu papá claro. no, no. Entonces, tra siempre trabajé con esa disciplina. Y siempre he estado agradecido a mi papá porque de esa forma me fui formando solito, se puede decir, con él, ¿no? Uh -huh. eh, de, creo que soy afortunado porque no podría encontrar otro maestro mejor. Sin duda, ¿no? Y, y qué lindas esas palabras porque veíamos su currículum de usted... Eh. Y pues eh, se ha formado en Nueva York en la Universidad del Cine y, sí. en, otros, y en otras importantes casas de, que desarrollan cine y que también generan grandes profesionales en el mundo del cine a nivel internacional y que diga que su papá es el maestro, pues Gracias. es Lo muy lindas pasa palabras. Lo es que en, eh, en eh, los cursos que tomé afuera eh, me actualizaba con las nuevas tecnologías. Claro. Porque, pero el cine... Eh, por mucho tiempo no ha variado mucho en tecnología como es la electrónica ahora. Hoy en día es totalmente diferente la evolución de, claro. de la electrónica, es muy veloz. Sí, sí, cierto. Usted agarra una cámara de cine de, de hace 50 años y filma hoy en hoy día y la pasa a, a digital con una calidad extraordinaria. Y, y son cámaras que nunca claro. pasan a la historia. Ah, qué lindo. Eh, usted me decía que no era buen alumno de, de niño, uh -huh. pero eso interfirió también para que usted eh, pueda ser libre, entre comillas, y así poder plasmar en sus obras audiovisuales. Sí, en algunas materias yo era muy mal alumno, por, decir, <risa> por ejemplo, en matemáticas. Nunca wow. me gustó, nunca fui, fui bueno para los números, pero eso lo heredé de mi papá también, <risa> así que no era mi culpa, él también no, no era muy bueno en matemáticas. Pero historia, geografía, me, otros, eh, inglés, era muy buena la enseñanza en el Instituto Americano, lo cual me sirvió en el futuro. Qué interesante. Qué bien. Mire, eh, claro, y creo que todos los que estamos en el mundo más de las áreas sociales... Eh, los números para nosotros es pues otra cosa, ¿no? Y, y tampoco nos interesa. Pero, a ver, coméntenos un poquito más. Me imagino que en su casa eh, los amigos de su papá también eran parte de, de ir a ver, de reunirse, ver películas. ¿Quiénes eh, recuerdan sí, personalidades claro. que acompañaban a su padre? Pero un recuerdo muy grato que tengo era que a mis siete años mi papá me enseñó a manejar el proyector de 16 milímetros. Desde mis siete, 8 años, yo ya, ya sabía cómo cargar el proyector y proyectar en, el, en la sala. Yeah. Entonces, mi papá traía cada fin de semana películas de Bolivia Films, que era una. Y Bolivia Films, que era la productora, la primera productora con la que trabajó mi papá, que no era en realidad una productora en su inicio, era distribuidora yeah, de películas. películas. Y ellos distribuían a las minas claro. y al colegio, llevaban películas ¿no? al, al, los, al campo, al, claro. a, las, a los pueblos donde no llegaba el cine. Claro. Entonces tenían películas europeas, norteamericanas, mexicanas, de todo. Uy, y mi papá lindo. traía películas cada fin de semana. ¡Qué privilegio para ustedes Invitaba en casa! Invitaba a varios amigos. <ríe> Y generalmente invitaba a, a artistas, gente de, de, de, vinculada con el arte. Y hay muchas personalidades, eh, recuerdo, por ejemplo, a Fernando Montes, Gonzalo Montes, que él, él fue, fue, ha sido un pintor muy conocido en Inglaterra. Y actualmente su, exhiben su, sus trabajos en el Museo del Banco, la de la Fundación del Banco Central. Después asistía eh, Luis Ramiro Beltrán, un oh, gran comunicador. Claro. Eh, después él ya se fue al exterior, pero en esas épocas de la juventud también asistía. Eh, amigos, eh, escritores, incluso alguna vez venía Jaime Sáenz y, y también Marcelo Quiroga, que era muy aficionado al cine. No, no estaba todavía muy metido en la política eran <risa> muy amigos, y así pintores Enrique Arnal un grupo selecto entonces que se reunían a ver sí amigos ¿no? de la de, de mi papá y de mi mamá, y mi mamá preparaba unas eh, cosas ricas porque era muy hábil para eh, preparar eh, cosas muy qué bonitos encuentros además no y después de la proyección se pues, armaba una charla Ah, una de los que habían visto la película, como un cine club, digamos. Ah, qué interesante. Y se analizaba cada cuadro de, de la película que se había visto. O sea, era un respeto a la imagen única. Claro. No es como ahora que uno mira un programa y otro y otro y otro y te, y y te llenas de imágenes. ¿no? Claro. Pero no en esa época. Era un respeto especial a la, a la, claro, al sí, cine. Claro. Y me imagino que el análisis iba por la línea del, del lenguaje de la imagen, sonoro, Exacto. no solamente la narrativa, ¿no? que así si era lindo es. o no la peli. Y, bueno, como yo proyectaba, invitaba a algunos amigos de mi edad, <risa> del barrio, y me miraban, y estaban muy impresionados que yo esté manejando un aparato así, ¿no? me sentí por y los amigos de mi papá, igual, me dio, oh, bien, muy bien. Ah, bien. <risa> Entonces me sentía feliz. Así. <risa> Pero así fui, me fui adquiriendo una cultura cinematográfica claro. especial. Sí. Le vamos a pedir, eh, Guillermo, que nos pueda acompañar viendo el siguiente video. Eh, se trata de la película El Círculo y de ahí vamos a revisar un poquito más de, y el análisis que usted nos puede hacer en referencia a este fragmento que nosotros hemos preparado. Bueno, usted filmó esta película con el director Alberto Villalpando, ¿no? Y usted fue el director de fotografía. ¿Qué recuerdos le llevan a estas escenas cuando estamos viendo nuevamente? Y ahora con otra nueva tecnología, ¿verdad? Sí. Exacto. Lo que pasa es que eh, éramos socios con Alberto. En, eh, formamos una, una productora con mi papá, Alberto, y yo. Mi papá dirigía, Alberto hacía la edición y la musicalización y yo hacía la fotografía. Y, eh, hicimos experimentos con Alberto eh, de filmar algunas cosas eh, para irnos eh, introduciendo al video que apareció en la nueva tecnología, eh, u ¿no? Claro. Video -umatic. Unas cajas así, ¿no? Pesados, sí, los equipos pesados. El cuento que conocí yo sí, todavía. Sí, y sí. eso que conocí a algunos colegas que todavía trabajaban en aquello. Y esa, el Círculo era un, una ficción que, de, que escribió eh, Oscar Serruto se llama El Círculo, yeah. de, de un cuento, ¿no? Uh -huh. Y Blanca Vitichter. Con Alberto hicieron un guión eh, adaptando ese cuento. Y e hicimos un, una, una fic esta ficción de una media hora. ¿Fue como la ópera prima para ustedes? ¿Algo eh, así? Para Alberto, sí. Era la primera vez que él dirigía en su vida. Y creo que la única. Después, bueno, después hicimos algunos documentales. Un, y, y también. Eh, pero era una, un experimento. Y lo tenemos en UMATIC, bueno, ahora ya lo tenemos en digital. ¿no? Claro, ¿no? pero ahí sí. por ejemplo sí. veo yo el manejo de la luz, eh, muy bien el tema de, de, de los encuadres, igual de esa época, ¿no? el, el realizar sí, el, el zoom Esta parte ya es casi al final de la, sí. del video. Y hicimos otros trabajos, otra que se llamaba Tunupa, Tunupa. Un documental sobre la mitología aymara de Tunupa. Sí. Después Mancha y Puito, que es una ópera que, que escribió Alberto Villalpando. Sí. Él escribió y filmamos eh, esta ópera y la editó Alberto y la tenemos también. Claro, ¿no? Sí. Qué genial, qué lindas imágenes las que estamos viendo y recordando ese trabajo que ustedes iban eh, realizando, ¿no? Sí. ¿Por qué no fue director y elige la dirección de fotografía? Eh, me imagino que la primera vez que yo recibí el mejor regalo de mi vida fue a mis eh, 11 años. Me regaló mi papá una cámara fotográfica. Ya. Y wow, entonces, eh, yo sacaba fotos y mi papá me corregía, me, des, me explicaba cómo... Con, la composición del mejor y todo eso. Y me introduje por la fotografía. Después, yo lo veía solo a mi papá como director y después <ríe> he trabajo con otros directores ya con, con los años. Pero... No me atrajo la dirección, además no tengo mucho talento para manejar gente, yeah. yo soy de atrás de la cámara de escondido, encargarse. detrás del visor, no, quiero que, no soy de los que me gusta, no soy muy extrovertido y para yeah. ser director hay que tener ese, ese carácter, ¿eh? Claro, Además no, del talento, no lo, creo que no tengo talento para dirigir una película Pero igual pero, el talento está en la dirección de fotografía en la imagen sí me gusta Porque una imagen dice eh, muchas palabras, expresa muchos sentimientos sí, sí, Y claro. también es parte de la narrativa que vamos a ver, entonces es una pieza fundamental Lo que pasa es que el cine es un trabajo de equipo, claro. no es individual el director se encarga de dirigir a los actores, el fotógrafo de, la, de crear una atmósfera visual de lo que quiere el director, el sonidista es otra técnica aparte, claro. el, el, el editor es otro técnico. Entonces se trabaja en equipo claro. ¿no? y cada uno tiene que cumplir su función de la mejor forma posible. Y hay gente talentosa para ciertas para cada áreas. Área. Sin duda. Igual que la televisión, se trabaja en equipo eh, y aquí Martín, tenemos sí, extraordinarios sí, profesionales sí, sí. que se especializan en diferentes áreas. ¿no? Sí. Guillermo, por favor, le vamos a pedir que nos aguarde porque nos vamos a ir a nuestra primera pausa. Está con nosotros un destacado cineasta boliviano, Guillermo Ruiz. Así que al volver de la pausa estaremos también con los demás sectores que estoy seguro ustedes ya han comenzado a escribirnos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de la vida de nuestro invitado especial aquí en Referentes. Gracias por acompañarnos en Referentes. Como ustedes ya vieron, la característica de este sector es la tertulia. La producción coloca en las redes sociales la fotografía de nuestro invitado y durante toda la semana van escribiendo preguntas que después nosotros le transmitimos a nuestro referente. Quiero, por favor, que hagamos un brindis gracias a Bodega Santa Lucía que nos acompaña esta noche. Vinos y singanis de la Bodega Santa Lucía, desde Camargo, la tierra del sol y del vino. Tenemos selección exclusiva de vinos y singanis artesanales, libres de químicos, ásperos, semidulces y dulces. Pedidos al 77 13 44 61 o al 77 13 97 79. Salud, por favor. ¿Por qué brindamos, sí, Guillermo? Bueno, por esta novedad, el encuentro con usted y con su programa. Muy sí. bien, un salud. Y por el cine boliviano, ¿le parece? Por el cine, sí. Muy bien. Ay, qué delicia, Santa Lucía, que nos acompaña. Me decía que usted conoce Bolivia. En la, mana, en, la, en la mano en de su como su, la mano de su palma decían, ¿no? como la palma de mi, palma mi mano así <ríe> dijo no bueno <ríe> hemos viajado por hasta el último rincón eh, con documentales haciendo documentales y otros trabajos pero de esa manera conozco Bolivia desde niño desde joven no claro. todo el tiempo en la mitad estuvo de un, en Camargo claro donde son los vinos por lo menos Diez veces que <risas> hemos filmado por allí. Qué genial, sí. Los Desde Camargo, para todo el país, sí. viene Bodega Santa Lucía. Un saludo, por favor, y vamos ya revisando las redes sociales, gracias a nuestra audiencia, que todas las noches, eh, los domingos sobre todo, sintonizan Avia la Televisión y por supuesto se toman el tiempo para escribirnos, para saludar y felicitar al programa. A ver. Felicidades, un orgullo para su papá que fue un gran representante del cine boliviano. Mi pregunta es, ¿se enamoró de alguna de alguna actriz, Angélica, desde Cochabamba? Eh, de, de, depende, de, bueno, sí, las actrices del cine de clásico siempre han sido mis, mis favoritas, las, las pero. De ahí no pasa, ¿no? Sí, bueno, cuando no, eh, en este sector la dinámica es que si no quiere responder se toma un sorbito, ¿le no, parece? No, este Pero yo le voy es a añadir... que más me gusta? Pero yo le voy a añadir algo más. Eh, ¿Se enamoró usted de alguna actriz con la que trabajó en alguna producción cinematográfica? Eh, miren, eh, no con a quien trabajé. Pero conocí, um, e hicieron un festival de cine ruso aquí en Bolivia. ¿Qué año? Eh, ha debido ser el 80, no, el, el, el, el 78 más o menos, o el, o el 80, no, el 78. Y eh, llegaron dos actrices rusas. Yeah. Y una de ellas era la Ludmila Sabelieva, que fue una actriz que actuó en la, en la película La Guerra y la Paz, que ganó un Oscar. Y ella ganó un Oscar. Y con... vino aquí a Bolivia. Vinieron las dos actrices y... Conversábamos, claro, en inglés, ¿no? Conversábamos y, y yo andaba eh, detrás eh, a, a, a ocasión que había porque ellos probaban películas en nuestra oficina, en ProInca, eh, que era la oficina que, de, que mi papá tenía en sociedad con, con Mario Mercado. Entonces venían, a, y, y, y, y, los que promocionaron este festival fue la andina, de, de, de distribuidora andina que quedaba al lado de, de la oficina nuestra y como teníamos una sala de proyección venían a ver películas eh, norteamericanas, querían ver mucho ellos porque y no, estaba ahí, ojo. como era la, todavía la Unión Soviética no tenían chance de ver algunas películas que ellas querían ver. Y, yo, y, y claro, no, yo estaba, pero pero solo aquí adentro, ¿no? Porque era ¿Ya tenía muy pareja? tímido. No, era ah. muy tímido, era muy. <risa> salud entonces por la actriz rusa. Era muy chiquita, muy joven todavía. Era, pero sí, en sueños. <risa> salud, salud. A ver, siguiente pregunta de nuestra audiencia. Guillermo, qué gusto conocerlo. ¿Alguna vez pensó en dirigir un documental de su padre, René Bueno, desde el departamento de Santa Cruz? Es, es, siempre he siempre tenido esa idea, es muy buena idea. Hemos filmado algunas escenas sobre mi papá, pero nunca llegué a concretar una edición, una, un, tra, una, un trabajo completo. Porque se me adelantaron, además, hicieron varios, hicieron claro. biografía de mi papá. Más bien colaboré en un libro que ahora se distribuye en, la, en plural, eh, se llama Jorge Ruiz, Testigo de la Realidad. Ah, qué y ahí está toda la historia de mi papá. En, es un libro muy importante que lo escribió eh, José Antonio Valdivia, sí. un escritor cochabambino. Muy bueno es el libro. A ver, Melba Rojas, desde la Ciudad de La Paz, nos dice, eh, agradece el programa, felicidades. ¿Fue muy enamoradizo, Guillermo? Eh, sí, <risa> pero... pero... Sin mucha suerte, porque. ¿Cómo así? Porque cuando los papás me preguntaban, ¿en qué trabaja tu amiguito? ¿Es, es, ¿Le gusta el cine? Ah, no, no te va a poder mantener. ¿Ah, no, qué mejor peor. no, te metas. Búscate a. Mejor, búscate un, un alguien más solde. Suele suceder, le diré. Cuando dice que en qué mi casa p... es periodista, mmm, los papás ahí están, a lo menos cuando uno está. Ahí. Los artistas le sufrimos. Cierto, ¿no? Muy cierto. Pero gracias a Dios hoy tengo una esposa que, que se adaptó a mí, a la realidad. Y bueno, esta, ella también es artista, así que okay, por genial. ahí... Ya. Vamos a hablar más adelante también de su esposa. Salud, Guillermo, por favor. Gracias por acompañarnos. Gracias a nuestra audiencia que nos sigue los domingos. Carlos Cuellar desde Santa Cruz. Un saludo para Carlos nos dice eh, el tema de, ¿qué opina de las películas que ahora nos ofrece el cine nacional? Eh, bueno, la, eh, a mí me impresiona mucho la no tecnología actual, que permite a muchos jóvenes incur incursionar en el cine en, eh, con mucha más facilidad de la que yo tuve en mi época. Porque en, en mi época había que mandar a revelar al exterior. Y, es, y costaba una fortuna. Cualquiera no podía darse ese lujo. Es cierto. Hoy en día uno puede filmar hasta con un celular de, de alta calidad. La edición la hace en una computadora. Y hay equipos sofisticadísimos que tienen una resolución de no creer. Eh, entonces... Pienso que en, en el aspecto tecnológico eh, hay, hay muchos talentos que además no necesitan necesariamente que ir a una universidad ni al exterior. Hoy en día por internet pueden eh, estudiar lo que quieran. Claro. Eh, esa es una ventaja. Ahora en cuanto a ideas y guiones, hay, hay algunos que son buenos, otros no tanto, hay de todo, ¿no? Pero también se necesita motivación. Uno se motiva cuando hay presupuesto, cuando hay eh, las facilidades, cosa que en este momento, después de la pandemia, se paralizó la, el, la producción. Hay que tomar más, restricc hay más restricciones claro. para filmar hoy en día. Así que, pero sí te le ve un futuro muy, muy optimista. Rubén Gallardo desde La Paz dice, Guillermo, ¿alguna anécdota que tenga en el cine mientras usted desarrollaba alguna película o algún documental? En muchas, muchísimas. Cada, cada trabajo es como si uno estuviera filmando por primera vez, porque ninguno se parece <risa> a claro. otro, ¿no? Pero sí, te, anécdotas de diferentes tipos hemos tenido. En este momento me, me vienen 100 a la cabeza. <risa> pero pero una así que marque la. Pero la que me marcó fue algo más bien no, no muy eh, chistoso, sino que tuvimos un accidente que nos volcamos en un jeep wow. y me lastimé la columna. Entonces ya mi vida cambió desde entonces porque ya no podía alzar tanto peso claro, con claro. los años eso se acrecienta eso es, eh, bueno, como le digo no es, no es eh, tan eh, siempre uno tiene riesgos en las filmaciones pero anécdotas eh, positivas eh, me fue muy lindo trabajar con Jorge Sánchez ah, para genial. recibir el canto Los Pájaros fue la primera vez que me desligaba de mi papá, de trabajar con él, y fui a trabajar en esa película. Para mí fue una experiencia inolvidable, porque la llegada de Geraldine Chaplin fue un acontecimiento, wow. una actriz tan famosa, que llegó a Bolivia y, y, y nosotros la vamos a filmar. Wow. entonces. Una persona muy, muy linda persona, muy sencilla, muy, muy dulce. No como uno pensaría claro, que una ¿no? actriz esté pidiendo y, no, y, como y exigiendo. Ahora, exigente <risas> o así. Era algo muy diferente. Salud por sí. esas anécdotas, sí, Guillermo. Por todas esas que usted mencionó, más de 100 decía. ¿Cómo se enamoró de su pareja, Ana, desde... Villamontes, un abrazo a Villamontes que nos sintoniza también a través de la señal satelital. Eh, la primera vez que. Eh, bueno, esta fue una. Un, yo estaba muy solo en una época y eh, empezamos a hacer unos spots publicitarios. Nos contrataron para hacer eh, eh, Macan Ericsson, era una empresa, una agencia de publicidad. Yeah que era de la Argentina, pero funcionaba aquí como sucursal en Bolivia. Y la secretaria era la que ahora es mi esposa. Yo iba ¿De esa ahí, empresa? Y, sí, yo iba allá a esperar a mi papá que hable de los negocios y de, de, lo que estaba, y de, las, de los guiones y todo eso. Claro. Y mientras él conversaba, yo me ponía a charlar con la secretaria, que era de, de esa agencia. Y así conocí a mi esposo. Ese fue amor enamoró? a primera vista. Ya. ¿Y cómo la enamoró? No, eh, ¿Le invitó a salir? Porque me dice que era tímido. Mire, fue tan rápida la cosa que enamoramos un mes y me casé. ¿Y ahora cuántos años se casan? Y son ya más de 35 años. Qué Tengo lindo. dos hijas que ya son casadas. Ah, mire. Así que esa es una... Directo. Directamente no la pensé ni. De la agencia pues, al matrimonio podría decir Si de la no era así, no era fácil conseguir de otra forma. <ríe> oh. Así no tenía que conocer a los papás para que la desanimen. Ah, claro, no, Hablas en el mismo rubro más del de la del agencia de publicidad. ¿no? Y cuénteme, eh, por favor, ya en el último bloque que estamos de tertulia, hay muchos mensajes, muchos hablan de. Eh, ¿Cuál es su película favorita boliviana? Por ejemplo, dice Rosario Cabrera desde Santa Cruz. Hay varias películas bolivianas que, que me han impactado, pero sin por ser eh, las, las de mi padre, entonces prefiero <risa> mencionar primero las de él, que es Mina Alaska. Yeah. Mina Alaska es una película que originalmente tenía que llamarse Detrás de los Andes. Pero no sé por qué razones lo que le cambiaron a Mina Alaska. <risa> es una película eh, que fue restaurada por la Academia de Hollywood. Ah. y la única película hasta el momento latinoamericana restaurada por la Academia. Porque los negativos tenían ya con el tiempo se habían Baño. deteriorado bastante. Y ellos la restauraron y después la mostramos y mucha gente la, vi, la vio por primera vez, pero sí, sí, sí. La, gente de la generación de mi papá la había visto antes y es una película que ha gustado mucho en Bolivia. Después de, de, de Antonio Eguino, sí, sí. Chuquiago bueno. me sí. gustó mucho y... ...y de Jorge Sánchez... ...la Nación Clandestina... de ...películas claro. grandes que son ya... ...clásicas... Iconos también... ...clásicas ¿no? el séptimo... nuestro cine... Sí. ...claro, claro... ...a ver, la ultimita... ...ya para ir filtrando... ...mucha gente está escribiendo... ...lo felicitan, lo saluda... A, también a su padre... ...le mandan muchos... ...precios y reconocimiento... ...¿no?... De, ...del trabajo en el cine boliviano... ...pero a ver, voy a filtrar unita... ...Gabriel Virreira dice... ...un hombre... Del que considere usted el mejor cineasta de Bolivia, que no sea su papá. Claro, eh, yo diría Jorge San Ginés y Antonio Guino, que son los pioneros. Después de mi papá surge Jorge Sanginés, luego Antonio Guino. Para mí son los tres pioneros del cine boliviano. Después, los que han venido después han sido como, por decir, discípulos de los grandes, ¿no? O con, o con nuevas ideas. Ya las, la, los temas ahora han variado, los gustos y todo. Pero esa época de mi crecimiento a nivel profesional fueron los, a los que yo más admiro <risa> y quiero, además, porque son grandes amigos. ¿no? Ya la producción me dice, no hay tiempo, pero yo quiero hacer esta pregunta de Liliana López. Dice, ¿alguna película boliviana de este último tiempo que usted le haya... O, ¿O haya observado que ha sido más al contrario un retroceso para el cine boliviano? Y mire, eh, para criticar una película, el peor crítico... Le he puesto incómodo, ¿no? Eh, sí, eh, no, es que el peor crítico es un cineasta. Yeah. No hay que preguntar a cineastas qué les parece tal película, es, es, es porque eso es muy subjetivo. Claro. Pero, yo creo yo, que por, usted haya dicho uy creo que falló por ahí la no no en todas se encuentra algo rescatable en todas porque es un esfuerzo muy sin muy duda, titánico hacer cualquier película y yo les felicito a los jóvenes de hoy en día y creo que están esforzándose mucho por nada, porque al final económicamente no es tan interesante. Todavía no somos industria del cine ni de la televisión, entonces falta todavía pues, un camino por recorrer, ¿verdad? Los cineastas vivimos más de la publicidad, de documentales, pero del cine es solamente por amor al arte, Así es. la verdad. ¿Por el cine? Por el amor al arte, un salud, muchas gracias, ha pasado muy bien eh, sí, sí. nuestro sector de la tertulia. Sí, sí, muy agradecido, sus preguntas son muy buenas, así que nos ha facilitado mucho. La gente, nuestra audiencia que nos acompaña siempre en este sector de la tertulia, nos vamos a una pausa y volvemos con mucho más de referentes. Salud. Continuamos con más de su programa, referentes, gracias a todas las personas que desde su casa nos escriben, desde su casa nos hacen saber que están mirando la señal de Avia Yala Televisión y por supuesto disfrutando, al igual que nosotros aquí en la sede de gobierno, en este estudio de Avia Yala Televisión, donde invitamos a los referentes en la sociedad, en la música, en el arte, en la política y esta vez en el séptimo arte, el cine boliviano y por supuesto Guillermo Ruiz quien nos acompaña esta noche. Guillermo. Estamos ya eh, en este programa donde tenemos un sector que se llama Bitácora. Te vamos a pedir que mires al monitor para que vayas viendo y explicándonos un poquito más de qué se trata cada una de las fotografías. A ver, la primera fotografía, igual en blanco y negro, me imagino que ha sido tomada hace muchos años. Guillermo, coméntanos, ¿quiénes están ahí? Esa película, este es un documental que hicimos donde los Chipayas... Eh, donde ya la actriz Sebastiana ya está mucho mayor. Entonces era un documental que hicimos para la BBC de Londres. Ah, mira. El año bien. 80 y... ¿Cómo se contacta la BBC dos, para, para que ustedes hagan este documental? Eh, de los contactos, que mi papá siempre ha tenido buenos contactos y era muy conocido siempre, ¿no? Entonces lo, nos hicieron hacer varias... Eh, varios documentales con temas indígenas. Y, y en esa ocasión fuimos, llegamos, fuimos donde, a Santana de Chipaya, donde nos recibieron con mucho cariño y siempre han sido muy grandes amigos desde que mi papá firmó Vuelve Sebastián. La actriz eh, se hizo famosa, ¿no? Claro. Sebastián ganó el premio Gunnar Mendoza y lamentablemente ya falleció, ya con sus años encima. A ver, la siguiente fotografía que vamos a revisar, aquí en nuestro sector de Bitácora. Aquí estamos con Alberto Villalpando, él estaba manejando la grabadora y era un documental que hicimos en Ulla Ulla sobre wow. los camélidos. ¡Mirá, qué genial! Cinto, eh, y esa esa vicuñita se acercó hasta el lente, era <ríe> ah, una toma muy interesante. ¿Y la pudieron retratar sí, ustedes? Sí, ¡Qué genial! Justo el momento que la filmábamos se acercó, se acercó hasta que se chocó con el lente. A ver esta foto que también me imagino tiene mucha connotación emocional con la Sebastiana. Sí, ella, eh, esto es cuando le dieron el premio Gunnar Mendoza y yo la felicité ahí nos encontramos. Qué linda foto. Sí, eh, tengo muchos eh, recuerdos gratos de los chipayas. Son grandes y Sebastiana, desde luego. Oh, qué bien, qué genial. A ver, la siguiente. Toda la familia, a ver, coméntenos quiénes están ahí en, en esta sí, postal hermosa. De la de la izquierda extrema, derecha extrema, izquierda extrema es mi sí. hermana. Eh, mi, otra, mi segunda hermana, no la que falleció, ¿no? Sí, claro. Esta es mi hermana menor. Eh, mi, mi, mi mamá, mi papá y yo estoy ahí de 11 años más o menos. ¡Oh, qué jovencito! Sí. ¿Dónde estaban esto yendo? Es, esto es cuando llegamos al Ecuador, ah, yeah. contrataron a mi papá para hacer 25 documentales. ¡Wow! En un organismo internacional. O sea, fue una época muy bonita. ¿En Ecuador? Sí. ¡Qué lindo! ¿Qué le, ¿Esta fotografía qué le trae? Aparte del recuerdo del momento, ¿no? ¿Qué, sí, era. ¿Qué sentimientos eh, o emociones? Bueno, el Ecuador nos acogió siempre muy. Con, eh, somos países afines, muy similares. Y la llegada, bueno, eh, poco recuerdo mi memoria. No va para tan lejos. Parece pero, que no quería usted la foto, ¿no? Porque está ahí. No, estaba cansado después de un viaje tan largo, pero estábamos ahí, ahí muy felices. Parece de película esta foto, le digo sí. así, elogiándolo. Pareciera que es una foto sí. de una postal de película. De, de hecho, ¿no? a mi mamá siempre le han dicho que parecía actriz porque era muy bonita. Sí, sí, sí. No Y además, eh, su papá, acompañado de ella, sí, sí, muy, sí. muy. Sí. Interesante, se ve muy linda esta foto A ver, la siguiente, vamos a ver Qué producción ha preparado para nuestra audiencia ¡Wow! De niño, ¿cuántos esta, años tenía? Esta foto sacó mi papá en, en el montículo En el monumento de Neptuno ese que hay. Y ahí yo tendría do, dos añitos o tres añitos Sin duda, Sí. sin, sin duda eh, el papá ha compuesto esta fotografía, sí, esta imagen, este retrato, de, sí, es además bien. un contrapicado espectacular, ¿no? Sí, sí, me gusta mucho. Y a mi papá le gustaba mucho el blanco y negro. Sí, claro. Ha hecho varias exposiciones de fotografía, también era muy buen fotógrafo. Me gusta ¿no? mucho esta foto, por, por, por cómo ha sido tomada, ¿no? ¿Cuántos años tenía ahí, Guillermo? Dos o tres años, no sé. Es por, <risa> por lo que veo. <risa> Guillermo, muy linda foto. A ver, Guillermo. la siguiente. Allá más jovencito. Eh, sí, ahí tendría 11 años. Esto era en Ecuador. Igual en Ecuador. No sé, no sé por qué la puse esta foto, porque estoy haciendo un gesto chistoso. <risa> Pero ahí. ahí estoy, pero como pe todo, pero <ríe> todo Para la época súper fachero, Guillermo, <ríe> le cuento. <ríe> sí, así, sí, bien, sí. bien elegante para vestir ahí, en la época joven, ¿no? Sí, sí. ¿Y en Ecuador no tenía alguna novia, Guillermo? Eh... La tuve pero ya de grande, no, no, no de esa edad, ninguna. fui al colegio en el Ecuador. En ¿Algunas amiguitas que recuerda del Ecuador? Sí, pero bueno, del curso siempre uno las ve como hermanitas, no, claro. no, no tanto. Todavía muy cierto. está muy tímido en esa Claro. A ver, otra foto, yo creo que aquí vamos a poder explayarnos un poquito más. este es cuando me casé. Con su esposa. Sí. ¿Qué se llama su esposa? Milagros. Milagros, sí, creo milagros que fue un milagro bienes. para Guillermo, sí, ¿no? Sí, sí. Es verdad. <risa> Ahí está muy joven, ¿no? Qué bonita su esposa, don Guillermo. Gracias. ¿No? Sí. ¿Qué le diría a Milagros? Eh, <risa> a ver. Eh, eh, eh, eh, eh, bueno, que se, eh, es, eh, el amor nunca se pierde, ¿no? <risa> <Así> <risa> Siempre es. perdura. Claro. Eso es, aunque ya estamos... De la tercera edad. <risa> no, ¿cómo así? Pero se mantiene. Qué linda foto. Muchas gracias por habernos compartido en este sector de, de Bitácora. Todo lo que ha sido esos momentos especiales que usted ha vivido y ha tenido en gracias. cada etapa, ¿no? Nos vamos a ir a una pausa, Guillermo. Ya estamos en la recta final. Vamos a hablar un poquito más de la tecnología, de la de, del cine, del, de, de lo que es ahora. Eh, estudiar cine en Bolivia y a ver qué caminos más tenemos por recorrer porque me imagino que eh, esto de ser cineasta como usted lo decía en varias oportunidades durante este programa y en reiterados momentos señalaba que es una pasión y me imagino que la pasión nunca acaba vamos a una pausa y volvemos con más anta wata asta pisi cinca camion kurininka kamyonglanya tukui pipis, tata auto kan mana tukui chumanchu chayam sapawata suyakunku El regalo de la Pachamama, una de las obras cinematográficas de las últimas que ha realizado y que sin duda también ha tenido éxito y que muchos hemos tenido la oportunidad de poder apreciar el trabajo de este Guillermo. Gracias. Eh, el regalo de la Pachamama es un largometraje que la dirigió Toshifumi Matushita, un, un eh, director japonés. Vino a Bolivia, eh, vio Vuelve Sebastiana y vio um, Los llameros de, de Obando y yeah. le gustó mucho. Y dijo, Se inspiró. fusionaré una <ríe> historia de llamas con niños. Oh, y ahí se genial. inspiró para hacer el regalo de la Pachamama. En esa época, cuando llegó, ya me conoció y me contrató en toda la primera etapa de la película. Me, me, yo filmé alrededor del 70% de la ah, película. Después ya yo tenía que... Eh, porque paró él la producción durante un año. Volvió para acabar la película, pero yo ya tenía otros compromisos, Los proyectos, ¿eh? y, y entonces ya trabajo con eh, Carlos Crespo, Gustavo Soto y César Pérez, terminaron la película. Es una película que causó mucho impacto afuera, más que en Bolivia. Eh, ...un tema de la cultura quechua... ...la película es totalmente hablada en quechua... Sí, ¿sí? ...siendo que es un... Y, ...claro, la subtituló al japonés, al inglés, al francés, a varios idiomas... ...pero todo es en quechua, el, el audio original... Y el, y el audio original en quechua, siendo que el japonés, que no hablaba ni español siquiera, y, y yo no sé cómo dirigió, pero le ayudábamos ¿no? a, a interpretar. Y él me hablaba en inglés, y yo traducía al, al español a la, una traductora que traducía al quechua. ¡Qué complicado! Bien, ¡Qué linda experiencia! Sí, y, y eh, me gusta mucho porque en, en esa época... Eh, eh, al principio estaba pensada hacerla en, en digital, con las últimas tecnologías, pero yo lo animé a que haga, a, a hacerla en película. Claro. Hicimos okay. en super 16 milímetros, yeah. cosa que la calidad mejoró, porque el cine tiene una calidad, eh, claro. de, al transferir a, a digital tiene más calidad, a mi parecer. ¿no? Y, y entonces de esa manera le costó más cara la producción Pero ganó varios premios Claro, sin duda sin Se duda, hizo ¿no? muy con, mucho más conocido y qué bien que le he hecho, le, le he hecho caso a esa sí, sugerencia sí. que usted tenía no sí, sí, <risa> claro. Ya estamos en la recta final, Guillermo uh -huh. Y quiero que podamos conversar un poquito más en algo muy personal ¿Qué nombre le daría a la película de su vida? Eh, que, eh, es una sorpresa eh, eh, No sé eh, Una pasión Que tiene una eh, u, Una luz Y además silencio No sí, sé si es muy bien, Muy claro, no, está bien Está bien Si pudiera hacer algo en el guión de su vida ¿Qué cambiaría? ¿O lo dejaría así tal cual como ha vivido? Eh, aparte de algunas metidas de pata. Que todos las tenemos y las vamos a tener. Lo demás lo dejaría así, tal, tal Exacto, cual. Tal cual. Eh, Guillermo, le pides, eh, cuando tú retratas una fotografía, ¿qué es lo que te fijas en la persona que estás retratando? ¿En todo el concepto en general o qué buscas en cada foto que tú retratas? Eh, bueno, sí, es buena tu pregunta porque ahora me dedico más a la foto fija y que de esa manera soy mi director, mi director claro. de foto, mi editor ya lo necesito y además es menos agotador, ¿no? Entonces saco fotos caminando por las calles o algún viajecito, pero... Te voy a decir la verdad, nunca pienso en qué significado pudiera tener. Después viene el significado ya, que me lo, lo dicen sí. otros. Me dice esa foto para mí significa? así No había pensado. Para la gente que sí. no lo conoce a Guillermo, siempre anda con su camarita. Guillermo, ¿has traído tu cámara hoy? Sí, bueno, la, la grande no la saco mucho y porque yeah. me he dado cuenta que todo el mundo se da cuenta. que con las con la cámara y estás? Entonces decidiste usar esta. Que es en, en, ¿Qué tal es esta cámara? Sin dar la marca que ya todos sabemos que es súper profesional. Sí, es, ¿A este eh, lado? Sí. Claro, no tiene. Eh, no es full frame como las grandes. Claro. ¿no? Pero tiene una resolución muy, muy buena. Ya. Eh, para mí está bien. Entonces yo saco mi camarita y, y estoy sacando en cualquier lugar y la tengo en mi bolsillo. Claro, para siempre. cualquier momento, ¿no? Tienes una pero, pero, galería en tu casa de computadora sí, o revelado te, pues, de fotos. Tengo muchas fotografías las que me gustan las hago, bueno, bueno, las co hago copiar a papel y las colecciono. Ah qué genial qué sí, lindo. Tengo varias, qué, qué lindo Guillermo. Sí, si es, te sí. pido que saques una fotografía aquí en el estudio qué haríamos no? qué podríamos hacer. Bueno. Eh, Tal vez con, las, con el vinito aquí, ¿no? A ver, a ver, Como foto publicitaria. Hoy voy a ser tu, tu actor. Una foto publicitaria. Ver, ¿una foto? ¿Cómo sería una foto publicitaria? ¿Qué sí. tengo que hacer yo? Porque no modelo no soy, periodista sí, diga. Sí, aquí está muy bien porque allá está ah, con el la camarógrafo. Cámara de a ver, estás de encuadrando, ¿no? No sé si la señorita más quiere aparecer por ahí, ¿no? Está bien. Qué genial. A vamos a sacar a ver, una más. unita más, dice Guillermo. Está encuadrando, componiendo. Eso es. Y a ver, qué este genial, Es muy qué cómodo sacar así, a ver, le voy a mostrar. A ver, vamos a, a mirarla un poquito, ya en la recta final. ¡Oh! Me encantó. La vamos A, a producción le vamos a enviar en... en la, la vamos a enviar en minutos más a producción para que la tengamos en pantalla completa, la fotografía, pero sí, tiene de fondo al camarógrafo, lente la cámara. ¡Qué genial! Muchísimas gracias. Guillermo, gracias por haber venido al programa. Eh, te voy a hacer entrega de este vino de Bodega Santa Lucía. Vinos y Singanis de la Bodega Santa Lucía, desde Camargo, la tierra del sol y del vino. Tenemos selección exclusiva de vinos y cinganis artesanales, libres de químicos, ásperos, semidulces y dulces.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 Con muy mucho aprecio agradecido. de la gente wow. que hace posible que auspicie este programa muy agradecido. Para que puedas disfrutarlo y degustarlo en momentos especiales con tu familia Le agradezco enormemente y a Santa Lucía por este, esta generosidad, muy amable y gracias Creo Guillermo, ha sido un honor compartir contigo tu pasión que es el cine Nosotros tenemos la pasión que es la televisión Pero sin duda has aportado muchísimo al séptimo arte de este país Gracias Guillermo Ruiz por gracias. estar con nosotros te agradezco mucho, muy agradecido y esperemos pues, espero volverlos a encontrar, volvernos a charlar. Claro que sí, claro que sí, sin gracias. duda vamos a estar ahí. Gracias Guillermo, ha sido un honor compartir contigo, gracias a toda Bolivia. Nos vamos, adiós, hasta el próximo domingo en Referente.